Si te gusta la poesía y disfrutas escribiendo, quizá te interese este curso de poesía para la plataforma de escritura, en la que vamos a abordar todas las técnicas de escritura de la poesía, pero no solo eso, también el modo más certero de expresar los sentimientos a través de las palabras, de condensar tus sensaciones, tu universo personal y ser capaz de transmitirlo a través de un poema. Yo voy a intentar ayudarte con mi experiencia porque todos los que amamos la poesía necesitamos unir esa experiencia juntos.